Hola amigos, eh, quiero que sepan que tengan un buen eh, 2023, que arranque muy bien el año. Eh, no hice video, así que agarré un extracto de Twitch de que estuve, estuve reaccionando, bah, estuvimos jugando ahí a play quiz. Así que agarré y para pa, pa, pa dejarme los huevos, digamos, por decirlo así, eh, hice el, eh, el, el quiz y a la verga, los dejo con el, con el quiz. Y que tengan un buen año, que empiecen espectacular el año, gente. Ojalá que les vaya y, y que lleguen a todas sus metas que quieran de, de este año. Que la verdad que para mí este año ha sido de putas madres eh, en el tema de, de YouTube, así que me ha ido, me ha ido muy bien. Así que, bueno, gente, eh, suerte para todos y veamos el video. Por la foto. Tendrás pocos segundos para adivinar y te daré algunas alternativas. Play ¿Cuál piensas que es el nombre del personaje? Mm, Buzz Lightyear. no vamos a ver? Hubo wow, un tanto quilombo últimamente con Buzz Lightyear. El personaje es Buzz Lightyear. ¿Sabes cuál es su nombre? Eh, Grogu. Este es Grogu. No se confundan con Yoda. Este es Grogu. Es la, rata de, es la rata la, la rata verde de, de Mandalorian. Es un personaje de Disney. ¿Sabes cómo se llama? Jasmine, como que no? Es, es mi princesa favorita. Yo tuviera una figura, si, si tuviera la posibilidad que me compraría una figura de, de la princesa Jasmine. Es, es, es la princesa más copada de todas las princesas que hay en Disney. Lo supe desde el primer sector. Era, era, una, era, era, una, era, una, era una princesa chetona, pero me vestía muy bien, que muy guapa. Segundo. Eh, Merlina. ¿Cómo que le dicen miércoles? Oh, sí, sí, sí. Miércoles, Merlina. Eh, no sé, yo me acostumbré con Merlina, pero sí es verdad, es miércoles. Su nombre es Merlina. Oh, mi... Voy 4 de 4, eh. me estoy olvidando de anotar, eh. Me estoy olvidando de anotar, pará, pará. Voy 4 de 4. Porque empieza empieza bien y después se pone... Se pone complicado Cuatro Miércoles ¿Cuál es el nombre correcto? Eh. Gamora Isabela Creo Bueno, bueno, bueno, le he pegado, creo eh, El creo me salió al final Dudé, dudé, pero... Eh, Isabela Pertenece al universo de Marvel. Wolverine. Wolverine. Wolverine. Pero se llama Logan. Pero es Wolverine. Glotón le ponían también. O. Oh, eh, ¿Cómo era? Eh, aguja. Aguja. ¿Cómo es? Aguja, aguja dinámica, creo que se llamaba en España también. No sé si era un nombre raro. Wolverine. Wanda Eh, Russell. Este es el, el meme ese de... Estoy cansado, me hace acordar a mi hijo, no sé por qué eh, Hace lo mismo, eh. hace lo mismo ¿Sabes cuál es la alternativa correcta? Eddie Monson Para mí, la mejor serie, la mejor serie del año fue Stranger Things La, la, esa, la última temporada estuvo espectacular Fue la, para mí la mejor de todas ¿eh? Maléfica El personaje es Maléfica 11 11, eh, guarda, 11 eh. de 11 Play quiz. Eh, Mamá Imelda Bien ahí, eh, bien ahí, chabón, doce, doce. ¿Sabes cuál es su nombre? Este... es Snooker, Snooker, Snooker Eh, ahí este no lo vi, no sé de qué es Catherine <risa> Miller, no sé de qué. Es. No, me cagaste. Estela Miller. Estela. Estela yo conozco una cerveza. Este personaje es muy conocido. Pues sí, el, el Frodo, el Frodo. Bueno, le rea hasta ahora, le vengo agarrando uno. Este. Ay, es que yo no, no la vi esta serie. Eh.. Tiron. Tyron, Tyron. Tyron eh, Lannister. Le pegué porque la verdad que no, no, no la vi la serie, porque le iba a ver, pero después me dijeron, no, porque eh, yo me enteré de eso, de que no habían terminado el libro y estaban a la mitad y, y habían sacado así como que lo sacamos y el libro todavía no está terminado. Y eso nunca termina bien, nunca termina bien. Tanto como en película o serie. Si no han terminado la obra, nunca, nunca, nunca termina bien eso Entonces dije, no no la vi, no la vi por ese mismo motivo, nunca vi... Eh... ¿Cómo se llama esto? Eh... El... El Do de Trono Es... Me, esto, me olvidé el nombre Etna Moda Juego de Trono eh. Etna Moda Eh, no, este este es Leti, ¿no? Leti Ortiz. Ortiz? Bien, bien, bien. Hasta ahora le voy agarrando a uno, ¿eh? Tiene una personalidad muy particular. Piñas. Piñas. Piñas Flynn. Su nombre es Piñas Flynn. Este es eh, Finn ¿A no, lo, no lo vi nunca, pero eh, he vendido cosas de ese, de ese bicho Finn en, en, eh, He vendido cosas de bicho ese bicho, entonces eh, por, eso sé, por eso sé Bueno, ya sabe todo, todo el mundo, sabes, todo el mundo sabemos El Vader, el Vader, el Bardero el personaje es... Darth Vader. Este era... Moscú. ¡Ah, no! Oslo. Era Oslo. ¡Ah! ¿Cuál piensas que es el nombre del personaje? Este tiene que estar el Jake Sully. Porque este era un avatar, ¿no? Este era un avatar. Tiene que estar el Jake Sully. Claro, ah, claro, claro, claro. 22 de 24. Net. Net. Let, led. Led. Led. 23 23 de 25 Eh, Jack Skellington Skellington Jack Skellington Eh, Violeta Park ¿Sabes cuál es su nombre? Eh, Shazam pero, bueno, sí, Shazam. Shazam es el personaje, el superhéroe. Pero, bueno, eh, ¿cómo te llamaba? Eh, ¿Como pibe? Bueno, no me importa, no me acuerdo. Shazam! Groot. El personaje es... ¿Este no es Baby Groot? No, Groot no. Groot. Playquiz. Para, para, no me sumé el grupo. Porque yo iba, iba a dos Este, este es. Eh... Reina Lilian. ¿Cuál es el nombre correcto? El maestro. Eh. Maestros, eh... Maest maestro. Oh. Güey, Güey, porque si fuera la rata, el Time Long era el malo. Piquete que este es el maestro... Güey, Güey, oh Güey. Bien ahí, chabón, bien ahí, voy 30 de 32. Sigo manteniendo la distancia de 2. Hasta la chota. Eh, ¿Este de qué era? ¿De qué? ¿De qué película es? No me acuerdo qué película es esta. Es decir, Chulia. Le he pegado. Le he pegado porque me parece... Me parecía esta la de los pescados, pero no lo sé. Porque la de los pescados era en italiano. ¿Sabes cuál es la alternativa correcta? Y este es Gela. ¡Hala! ¡Hala! ¿Y ahora? Es ronda le voy a poner No sé No, bueno, listo ¿Cuál piensas que es el nombre del personaje? ¿Y este? Nick Wilde No sé Se llama Flash, que hijo de puta. Dustin. Ahora, para qué dije que voy a mantener a distancia de dos y al final se me fue la mierda. Randall. Saitama. El personaje es Saitama. Ahsoka Tano Este es Gunval Watterson. No tengo ni puta idea, pero creo que es así, porque creo que mi hijo ha visto capítulos de estas cosas. Gumball. Ven, ven, Creo que todos conocemos a este personaje. Este <risa> Loki. Loki. Este es este de Merlina, ¿no? Eugene. Tyler. Javier Javier Reusín, concha concha tomada Eh, Vanellope ¿Cuál es el nombre correcto? Scar bien variado, pues hijo de puta, bien, le dijeron bien variado, ¿eh? eh Remy. Una de mis películas favoritas, digo, ¿eh? así de, de cosas, una de mis películas favoritas, film No sé, pero me gusta mucho la música que tiene eh, se da en Francia los que le rompimos el orto, el orto. Es muy divertido Este Olaf, me cae muy mal este personaje Este personaje es muy pelotudo Pero bueno, lo sé porque todo el mundo hablaba de... Nos preguntaban si teníamos cosas del mono este, asqueroso Divertido Estoy entre Tama. Tamatoa o Mauls. Au. Mauls, me voy por Mauls. Le he pegado de casualidad. Porque Tama. El otro creo que es un volcán. Play quiz. Es esta, ¿no? Daenerys Targaryen Ese no, así ah, Es, es, ese, es, es, es, le he pegado, le he pegado <risa> ¿Sabes cuál es su nombre? Eh... Este es Gogeta Ah, no es Broly, nada no que ver. Es que a Broly lo tengo con el pelo amarillo, no sé por qué. Bueno, es que tampoco he visto Dragon Ball, que es que, que le Tracks. Deja tu respuesta en los comentarios, gente del canal de Playquid. Eh, no me fue. No me fue. Mmm, mmm, me fue bastante bien, pero te tengo que decir, me fue bastante bien. Gente, espero que tengan, como digo, un buen año, que la pasen de putas madres, que este año ojalá le den un beso en la cola. Que con lengüita, así que si se puede ir con lengüita mejor, así que le, le, le, le rodee la aurila, eh, y bueno nada, espero que, que arranquemos el otro año con mucho eh, mejores cosas, mejor que campeón del mundo, uff, no creo, pero bueno se puede, se puede nos estamos viendo gente, un saludo enorme y un beso en la cola para que empiecen ya